que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus. Coronavirus. coronavirus. coronavirus. Coronavirus. Actualmente nos encontramos en medio del desarrollo de una sociedad del conocimiento, donde gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, podemos acceder a toda clase de información de forma inmediata, para bien y para mal, Así como nos puede ayudar a educarnos mejor, también existen riesgos con el acceso desbordado a la información. Uno de esos riesgos son las noticias falsas o fake news que tanto abundan hoy en día. Usualmente se trata de mensajes o publicaciones que contienen información falsa y que son compartidas masivamente en redes sociales y foros virtuales. Estos pueden ser falsos o engañosos y llevar a las personas a creer que están accediendo a información verdadera e inducir a errores. Hay noticias falsas de todo tipo, sobre teorías de conspiración, desprestigiando a figuras públicas o personas del común, sobre curas milagrosas para todas las enfermedades y hasta sobre la psicología. Frente a este problema, se ha propuesto la creación de páginas especializadas en verificar hechos para mantener informado al público sobre si una noticia es verdadera, engañosa o falsa. Aquí es donde nace PsicoCheck, una organización dedicada a difundir información verdadera sobre la psicología. En este taller, con la ayuda de PsicoCheck, abordaremos un tema particular de la psicología, el debate entre naturaleza y crianza. Por eso, estamos buscando psicólogos para trabajar en PsicoCheck. Creemos que ustedes tienen lo necesario para trabajar con nosotros. Están invitados a participar en nuestro proceso de selección. Deben inscribirse y pasar todas las pruebas. Entre otras cosas, tendrán que verificar hechos de varias noticias ficticias sobre naturaleza y crianza, adaptadas especialmente para este proceso. ¡Anímate! ¡Te esperamos! ¡La psicología te necesita!